no es una fecha tanto de celebración, pero sí de concientización. El 11 de abril es el Día Mundial de Parkinson, en el cual tratamos de concientizar a la población sobre los aspectos de esta enfermedad, para que los que la padecen sufran discriminación y que más bien pueda, podamos hacer una uh, sociedad que esté eh, pensada para facilitar en cierta forma diferentes aspectos de su vida. ¿Nos ¿Puede explicar qué es el Parkinson para que la gente pueda conocer el tema de esta patología? Claro que sí. La enfermedad de Parkinson es, un, es una enfermedad neurodegenerativa de la cual hasta el momento no se conoce el origen específico, sin embargo está determinada por la falta de producción en la hormona dopamina. La enfermedad de Parkinson se desarrolla... Eh, por una muerte consecutiva de células que producen, la enfermedad, eh, la que producen la hormona de la dopamina y va a ser esta ausencia de la hormona la que va a eh, evidenciar los signos motores y no motores de la enfermedad.